Barata Jesús, ya que era ni milagro shinini ni tasani ni shina candi chanara, on candi isandibina, nyanika Dios, nyanita, ta, profeta Isaías, cuya china, ya Dios, lo oni ni Kandishana candi chanato on, ni ta, ni vi, candi kuña kisandibi di na no niya sinina kachi toong niya nita ta isaiyas sinaa bitin kisandibi na hudiyo yo datayo niya nita ta isaiyas huya sinaa ni kuchinyo na kandisha na ta Jesus taingashi nya no toong Diyos niya nita ta isaiyas sinaa kachi nya sa saan niwi ni shina Nakonina, ni na tako o Dios tashira, Nyanduna Yo, dios tashira nibi kwa na Konina Nyanda. Tashanya Nishina kandisha na Dios Tashira, Nyandutonika, tonika Inina Duna nibi Naombasa kuchinyo kandisha Yanda. Tasha nibi yo, Dios Nikara kachirasa, Dalo Nishina, Nandikoinina. Ta Nishina Kishina noin. Shanya Sandaina, Nyawaakuna, Yishinda. Kachi Dios no tonora, Nyanita Ta Isaías, Uyashina, Ta Isaías Yo shikunyi, ta profeta, Ta soton Dios, Uyashina, Ta Shinira, Di Ñali bicano ta Jesús, no ni tasa, ta Isaías, ni tara yo, ñanda to' ta Jesús, kibitakura, cura, yo, na chiñona no, no na judío, candiña ta Jesús, dintiña cura ta ti Dios, tan basa ni china, kana Chi no na fariseo saachi na fariseo ya Chinona, chinyo na di ni di ta Jesús cu Cristo ta ta ti Dios bashi na yo ongu kana sinagoga kachi na fariseo di ni Nakuna vi na kunaji ta Jesús na yo shani sinina niyan tayabi nika kunya kanong ba'a nya noon nibi nyojibi yo tasa ni sinina loonin tayabi nya kanong ba'a nya to'o na noon dios to'o yo ka'nya tito'o ta jesus kuña kasanani sa'akwa chini bi tasa shinti inte'era ta jesus nika'ara chini bi Kh cedasa tan niwi na kanti sa jii Nayoo osiwingi lami kanti sana tak kanti sana dios ta tatik wijji kisay tan niwi na sini ji Nayo sini naji wa dios ta tatik wijji kisay Ji unyo onti noooje nyoji wijoo tanti niwi nandisha kandisha sa jii Nayo, unko unkana no na. tandi nivi, na kwiti shini ya shina nanya. Ta sibiji, kasanani, shanya umbake kee na joo. Saachi, un shanya kasanani, Shakwachi nivi, kunya kishayi yo, Ta nivi yo, Tan ni vi na un shin koni ji. Tan ni un na kandisha na toin. Tan di sha shayo nya kasanani sha yo. Chitaki sha ki bison di jibi yo. Tami to ni Kasanani sha umbasa ni shina. Chikaso na yo. Chi Yi ta dios. Kaiton, Nyanda toin shindo. Taun si bien da tomi kunya kain dios kuta tatibi tivi Kishai, ta shanda Dato da tong kunya kain shindo ta shanda chignora yukunya do ta Shinibai shini bai indi shanda dios kunya tashi kuta continuo ni di isa kivi ta nikiba da tayotong shanda kain Saca y sin ni vi. Jesús, Shina.